WhatsApp es la red más utilizada también para acosar. Es directa, es rápida y se puede actuar en grupo, solo o de forma anónima.